Mira, quiero citar algunos aspectos eh, que contrario a tal vez lo que en unos segundos eh, hablamos aquí sobre el papel que, que ha jugado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el principio de este virus. Eh, contrario tal vez a lo que podría empezar algunos de ustedes, tanto Francis como Amado, me parece que defendían el hecho de que ciertamente, y les cedo razón, es algo nuevo. O sea, lo nuevo lo vamos conociendo en el proceso, en el camino. Eh, hay indicadores e indicios que te dicen eh, cómo es algo. Debemos de recordar que en China, desde noviembre, cuando se eh, finales de noviembre, diciembre, cuando se empiezan a conocer los primeros contagios, la propagación Ajá. acelerada de este virus, que inmediatamente ellos toman acciones eh, donde encierran eh, o cierran la ciudad de Wuhan, donde se descubre donde le dicen a sus ciudadanos y empiezan a tomar medidas restrictivas eh, a paso y luego más severas. Esto fue eh, los meses noviembre-diciembre. Ya para enero eh, veíamos viendo lo que podía pasar en otros países del mundo con la propagación. Cuando pasa e inicia lo que eh, aconteció y lo que está aconteciendo, que ya gracias a Dios de alguna forma se ha normalizado dentro de la gravedad aún, en China y España, eh, perdón, en España e Italia y vemos que eh, los países de alguna forma seguían casi igual y que la Organización Mundial de la Salud como rectora a nivel mundial, como veedora, como la organización que tiene que ver con todo el sistema de salud de los países del mundo y que se supone que tienen personas eh, tienen médicos, que tienen supervisores en cada nación, y más cuando se empieza a presentar esta situación. Realmente hay algunos aspectos que nosotros ahora nos preguntamos, pero ¿por qué no lo hicieron? Cosas elementales o básicas, y una de ellas tan sencilla, que nosotros decíamos, pero que es algo ilógico? O sea, nosotros nos cansábamos de decirlo en el programa y recuerdo que Jerry Andes hablaba muchísimo de esto, el tema de las mascarillas que aquí también no lo decían, porque se rigen por esta organización. En naciones como China, siempre independientemente de COVID, las personas, eh, al haber tanta contaminación, tantas personas, contaminación ambiental eh, y, y, de, y de multitud, siempre usan sus mascarillas, pero con el tema de esta propagación del virus, pues eh, se arreció mucho más el uso de las mismas. Y a nosotros nos decían... No es necesario el uso de mascarillas si usted no está infectado. Y nosotros nos preguntábamos, ¿pero cómo es que no es necesario el uso de mascarillas si no estamos infectados? Pues entonces, solo el que esté infectado, pero tú te proteges utilizándola. Realmente no sabíamos qué había detrás de, o sea, de, de este mensaje, porque era totalmente ilógico. Hoy te dicen, sí, es obligatorio el uso de mascarillas. Y de hecho, en nuestro país... Ya se supone que una de las medidas del presidente de hoy, a raíz de lo que ha venido hablando o diciendo el, el ministro de Salud Pública, será eh, prácticamente obligatorio y en las instituciones eh, bancarias e instituciones que están abiertas ya, le están eh, solicitando que no permitan entrar a nadie sin las mascarillas. Esa era una de las cosas que la OMS le decía al mundo. No es obligatorio si usted no está infectado andar con las mascarillas. Bien. Cosas que desde el principio nos pareció eh, descabellada, si se quiere, porque era algo ilógico. Otra de las cosas, a mí no hay quien me diga, a mí no hay quien me diga que como se fue dando la propagación del virus en China, como se fue dando, ya la OMS, el mismo país asiático, no tenía los conocimientos o las bases para tomar medidas, que así como ellos cerraron ese pedacito de su pueblo, de su país, que cerraron esa ciudad, así mismo pudieron haberle advertido a los países del mundo lo que estaba pasando y la rápida propagación y la letalidad de este virus. Si realmente China fuera una nación responsable y le hubiera importado lo que iba a pasar en el mundo, hubiera cerrado sus fronteras, y decirle, no, nosotros tenemos un nivel de contagio aquí que se está eh, propagando de manera acelerada y que se está muriendo gente. Y ojo con esto. Desde el principio yo he pensado que los datos que se ofrecieron en China con la cantidad de contagiados y de personas que murieron no es el real. Sabemos que es lo, en los países, en las comunidades comunistas, la gente eh, entienden a tapar o guardar las informaciones para no verse afectados. Si ellos hubieran hecho esto, nosotros, la, la mayoría de países del mundo no estuviéramos como estamos. ¿Qué sucede? Bueno, se destapa el brote del virus en China, ¿verdad? Ah, bien, se destapa. Cuando esto sucede y acontece, dicen, bueno, el OMS que dice? No sugirió a ningún país cierren sus fronteras. Los países lo hicieron de manera eh, o sea, propia, voluntad propia, el hecho de de cerrar sus países, pero ¿cuándo? a qué fecha a última hora ya cuando esto se había salido de control otra de las cosas que planteaba nuestro compañero que en el momento realmente para nosotros nos parecía descabellada era el cierre de las fronteras cuando ya lo decía pero la OMS, porque él lo decía por un asunto y nosotros de hecho no, no le creé, no le dábamos mucha cabida a esto pero la OMS sabía lo que estaba pasando a mí no hay quien me diga que no lo sabía, la propagación y el hecho de evitar esto. Cuando sucede lo que sucedió en España, que es donde inicia eh, de forma más acelerada, luego en Italia. Y que sabemos que eh, los eh, nacionales europeos o toda esa gente de esta zona del mundo viajan mucho, los cruceros, están de turista por todas partes del mundo. O sea, ellos se suponen que debían de conocer la gravedad de todo esto. Ya vimos, aparte de esas declaraciones y lo que ha hecho Trump, que de alguna forma eh, busca eh, tapar eh, su mal accionar, pero que tiene razones en puntos, busca tapar su mal accionar en torno a esto. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia ya se está pronunciando en relación a la evaluación del papel que ha jugado la OMS en este sentido han sido muy ligeros. Nosotros estamos en abril y desde el mes de fin a finales de noviembre tenemos esta situación en todos los países del mundo. Si bien es cierto que hay cosas que han cambiado del virus, pero desde el principio las básicas y las más eh, preocupantes y las que más causan la propagación y las muertes son las mismas, de que pesa un poco menos, ¿Pero qué es lo más letal de esto? Es la rápida propagación y ellos lo sabían. Porque en China no era uno hoy y uno al mes que se contagió, no. Se contagiaron miles y miles en cuestión de una o dos semanas. Entonces para mí es totalmente eh, eh, cierto que esta organización debiera de evaluar o evaluar ese asunto interno de, de quienes la dirigen. Porque cuando tú tienes a un organismo mundial que se supone que está para eso y que cuando se te presenta la situación no te da el manejo o lo que tú esperas para proteger a todos los países del mundo, tú dices, bueno, por entonces hay que evaluar cuál es el rol. Pero mira, eh, eh, Carolina, si admitiéramos que la OMS cometió errores, pudiéramos incluso justificarlo en el hecho de que se trata de un virus nuevo, nada conocido que es sobre la marcha, que lo hemos ido aprendiendo, que ha cambiado su valoración o la valoración que tienen los expertos sobre él. Aquí mismo, en este país, hubo gente que dijo, incluso creo que hasta el propio doctor Riminián dijo, eso es una gripe, es una gripe sí. y hay gente que le va a dar, hay gente que le va a dar y ni se va a enterar que le dio, mira, él fue uno de, los, de las víctimas del coronavirus y se salvó por, por, por suerte, porque probablemente sea un hombre organizado, en su, tenga una buena defensa, lo que se ha dicho ¿no? con relación a ese tema de gente de su edad. Lo que quiere decir que yo pienso que, mira, cargarle a la OMS es seguirle el juego a los norteamericanos. Yo tengo la impresión que Norteamérica lo que real y efectivamente quiere es aprovechar la circunstancia para continuar su, su lucha, su pulso con China. ¿Y sabes por qué? Porque Donald Trump lo que ha dicho básicamente es los errores graves que cometió la OMS y la falta de no enrostrarle a China la, la, la, la haber ocultado información al mundo acerca del virus. Ellos lo que querían era que la OMS, o Tron lo que quería era que la OMS dijera que China ocultó información y eso es lo que ha provocado la pandemia. O será una acusación. La BBC de Londres acaba de hacer eh, un reportaje, un, un trabajo periodístico sobre ese particular. Entonces, los norteamericanos, los norteamericanos son una nación que donde están sus intereses, ellos están ahí. Ahora, el que afecta de una u otra forma sus intereses, para ellos no hay otras cosas que no sean sus propios intereses. Por esa razón es que yo no creo tanto en el asunto. Yo incluso pienso que la OMS, cualquier entidad pudo haberse equivocado de buena fe sin, porque no conocía a qué se enfrentaba, qué se avecinaba, ni siquiera los propios chinos, ni siquiera a Wuhan. Wuhan aprendió después, China aprendió después. Yo lo que Mira, pienso es que los norteamericanos son unos hijos de que sí. lo único que le interesa son sus intereses, sobre todo su cuarto. Y más, y, y, y, y, y, y, más con este, y con este presidente que tienen, que es simplemente un empresario que no tiene, no tiene ningún, ninguna, Jamás. óyeme, Trump no tiene eh, eh, eh, ni ninguna empatía social con, el, con, con gente de, de, de clases, eh, digamos, económicamente bajas. O sea, mira no, no podemos meternos en el juego de Estados Unidos. Amado y Carolina, yo no sé si nos debemos meter en el juego o no, pero los datos dados por investigadores internacionales. ¿Cuáles son esos? Las muertes en China sobrepasan el doble o el triple de lo que ellos dieron como información, porque Eso ellos lo manejan que está, lo su que está información. Y aquí, te voy a decir algo. Lo que está pasando aquí, el, lo que, mira, pasó, lo que ha pasado escúchame. en Francia, lo que ha pasado en Italia, sí, lo que ha pasado en toda Pero España. óyeme algo, escúchame algo. Hoy día aún permanece desaparecido el principal crítico del régimen chino producto del inicio de esta pandemia. Se cree que está preso. Es un empresario importante chino que criticó eso precisamente que nosotros estamos abordando, Carolina. Y hoy día no se sabe el paradero de ese señor porque parece ser que es el que ha dado los datos más certeros por información que manejaba su empresa. Ahora, Mira. ahora, ciertamente que el mundo y yo lo voy a tratar en mi tema, el mundo está requiriendo, posterior a esto, verdades, sí. es decir, respuestas. Respuesta estamos necesitando, porque lo que está pasando y lo que hablábamos fuera de cámara, que nosotros estamos viendo la muerte, incluso que ya no nos va a afectar de la normalidad que se va a ver esto, si seguimos en este trayecto. Obviamente que la sensibilidad humana no, no deja de tener humor al caso de que un ser humano se vaya. Mira, eh, para nada justificar y cerrando, diciendo, o sea, eh, lo que busca posiblemente Trump detrás de esto, que es cubrir eh, las fallas que ha tenido su gobierno en torno al COVID. Ahora bien, hay cosas que nosotros, o sea, tan elementales y tan básicas de que desde el principio... Tú te las preguntabas y que hoy vemos que sí es cierto, que por qué no lo hicieron. O sea, nadie lo conocía, es cierto. Nadie sabía cómo era. Pero estoy hablando que nosotros estamos escuchando que en China esto estaba desde noviembre. Son cuatro meses, amado. Y alguna de las medidas que la OMS de alguna forma ha cambiado es a raíz de un mes. O sea, si les advierten, por ejemplo, te estoy citando algo básico, la fácil propagación, porque es que se vio, o sea, eso es algo que tú lo tenías a la mano, tú tenías pruebas de decir, ok, el foco de contagio inicia en esta ciudad de China. Y a la semana tienes miles y miles de gente que está infectada. O sea, te está diciendo que hay una situación que tú puedes evidenciar y que podías tomar medidas drásticas. O sea, ¿qué es lo que se debió de, bueno, ya... Hablamos de esto y podríamos decir: no tiene sentido ya de hablar de lo que se debió de hacer, pero se supone que hay un organismo rector de salud que debe de proteger a los países. Y no solo lo está haciendo Estados Unidos, hay otras naciones que se están, eh, que están planteando el rol que ellos han venido jugando con todo esto. O sea, lo que cuando inicia China, España e Italia, ahí ya había que hablarse y ellos solicitarle a todos los países que cerraran sus fronteras no cada quien lo hizo por su cuenta ya cuando tenía el problema arriba con esto sí muchachos sí pero tiene que recordarte que la OMS no puede intervenir en asuntos de política interna de los países su peligro, yo simplemente no. sugiere pero sugiere no y cuando y pues sí no pero déjame decirte algo cada país también tiene su responsabilidad Incluso cada ciudadano ¿O tú te crees que lo que está pasando en San Francisco de Macorís No tiene mucho que ver con la irresponsabilidad ciudadana De una gran cantidad de franco-macorizanos Estúpidos, ignorantes Que salen a la calle a ponerle